compañero Fulvio Ureña, vamos a ver qué nos trae. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ese cuadrecito de bachatero. <risa> <Bachelet. risa> es así que dice, bachatero eh, sí, y qué? A mamá que no lo vea. <risa> Bien, hoy quiero, eh, hoy quiero compartir con ustedes, señores, eh, uno de los primeros anuncios que ha soltado la Junta Central Electoral sobre las es el 5 de, de julio. Y yo saludo esa iniciativa y ojalá que se ponga en todos los medios de comunicación y que llegue a toda la población. Y quiero compartirlo, quiero compartirlo desde aquí desde mañana. Por favor, a producción, si lo tiene listo, eh, lo, lo, lo puede pasar y, y darle audio. Es un mensaje de la Junta Central Electoral. Muy bonita. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Un excelente mensaje de responsabilidad, un mensaje de llamado, ...a ejercer el derecho al voto, ese derecho constitucional que todos nosotros tenemos... ...y un mensaje al deber de el 5 de julio acudir a votar con todas las medidas de precaución... ...para preservar también la salud. Ojalá, atención Michelle, que pronto estos anuncios estén corriendo aquí... ...en todo el nordeste, todo el país y todo el mundo. Y si quiere que se vea en todo el mundo, en toda la región y todo el país ven aquí a de mañana de mañana es, es, es, es el inicio de la comunicación aquí no se sabe nada hasta que no se ponen de mañana se pone se ponen de mañana inmediatamente se empieza a hablar de eso y a conocer de eso por otra parte quiero compartir con ustedes el pequeño video de la lotería nacional cuando compra mascarilla y también de sur el pequeño video de Nieve y su compañera que, que dialogaron un poquito sobre eso Es bien cortito, lo podemos nosotros eh, compartir con ustedes Porque a la verdad es que no salen de un escándalo Un escándalo tras otro, un escándalo tras otro Vamos a ver Que hay que usar a veces, aunque en el país se pierde a veces la razón Para entender la cosa desde la política Pero perdónenme la palabra Hoy viene. ¿Cómo diablo se justifica que una empresa distribuidora de, de electricidad no compre no, no, más audio. mascarilla que salud pública 57 es millones que pico? Que, no ¿Que salud pública y es que salud hospitales muy ¿Sabes qué manera? ¿Pero cómo se explica que la lotería que está cerrada esté comprando mascarilla a ese nivel? ¿Cómo uno no sospecha que ahí detrás de eso hay una búsqueda? ¿Cómo saco de mi cabeza que alguien se está beneficiando económicamente en medio de esta tragedia. De ¿Cómo no razono que hay un grupo que está buscando ventajas económicas a través de, del dolor humano de un país pobre como este? Es que no hay sosiego, no hay descanso con, con el, el gobierno de la República en el manejo de los recursos. No hay descanso. ¿Un Sin abuso lo de Besur? ¿Eso claro, debe de ser suspendido? 57 Pero, y pico de millones de pesos en compra de mascarillas a través de un proceso de sección, Ricardo. Y se sabe, eso se sabe porque nosotros estamos diciendo. Esto. Más que siete hospitales, más que el Ministerio de más Salud Pública, más que la Armada y lo de la lotería. Ni siquiera los sorteos se están llevando a cabo. Pero es, vale, más, o sea, el de Zoom compra más mascarillas que siete hospitales en nombre de Dios. Y también Usted la lo lotería, es. 4 millones y pico en mascarillas y tres millones y pico en comida. Entonces, bueno, señores, miren, esto ha sucedido desde que empezó la pandemia desde que empezó el estado de cuarentena el estado de emergencia empezaron las instituciones del estado y, y hemos andado muchas instituciones del estado con la misma situación y se sabe porque alguien busca la información alguien la saca pero no es la intención de que se sepa entonces, todo esto ha demostrado una vez que el Estado no tiene control, no tiene control de las instituciones, no tiene control de cómo usan esos recursos del Estado. Y por más que quieran, el ejemplo que dan desde allá también autoriza a los otros que hagan lo que quieran desde su poderío, desde su espacio de poder que, que poseen. Y decía en una ocasión que esto es un crimen de lesa humanidad cuando se trata de malversar los fondos del Estado, robarse los fondos del Estado, en estos es, es siempre eh, un, un crimen, pero en estos momentos, cuando el país tanto necesita cada centavo para usarse en bien de la población, que haya individuos aprovechándose, queriéndose enriquecer ilícitamente o queriendo engrosar porque la, la avaricia, la codicia no tiene límites, no tiene límites. Y en estos dos meses, en estos 70 días, nosotros hemos visto de todo, de todo, lo que evidencia la falta de control y también la falta de régimen de consecuencia, porque todo lo que ha pasado no hemos visto absolutamente nada. Y en los planes de emergencia también está la autorización a, al jefe del Estado para actuar inmediatamente, para actuar de una manera dentro del plan de emergencia y trancar a esa gente, que se pudran, que se pudran con lo que se roban o que se lo devuelvan al pueblo. Mira, Por último, ¿sí? mandé que Juan compres, me envió los dos, el informe que es lo único que ha recibido como el segundo informe del presidente, de la bicameral. Ahí está, lo vamos a ver más adelante. Okay. Pero Por... hay un detallito que tiene, que dentro del informe dice captación de recursos. Bueno, en donaciones van más de 1.500 millones de pesos. No, te estoy diciendo... Y, y, y voy... del fondo de pensiones, mil Y lo, del Fondo Monetario Temita Internacional, 650 millones de dólares. Mira, 2.100 millones de dólares a través de la OMS. Ese es lo que está captando. Oye, oh eso. Oh más yes. las donaciones. sí. Sí, Por son... eso es que, Amado, tenemos que pedirle cuentas al Estado, porque claro. la cuenta, la, la, el, el pedido de cuenta que dice la ley, que es obligación del Deténgame presidente... Deténgame el tiempo, ¿eh? Es precisamente como una especie de control al ejecutivo. Claro, claro, es que se debe fiscalizar, ese, e, eso, ese es el bueno, trabajo. Yo no entiendo qué tan difícil es Entrega decir, eso. Eh, mira, yo gasté claro. esto en esto... Yo gasté 25 millones ya. de pesos en panes. Y punto. Y ya. Transparente. Transparente. Eso transparente. tiene que en decirlo. panes? Pane. <ríe> <ríe> ¿cómo, cómo, bueno, ¿cómo en los pane? panes de Gonzalo. Yo quiero compartir con ustedes Dale. el estudio, el estudio eh, de una compañía encuestadora que salió ayer en el periódico Ay, Hoy y salió en el diario Libre, la ABC Marketing, la compañía peruana. Quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué dice. Ahí aparece, Luis Abinader ganaría en primera vuelta con el 55.6% de los votos, según la escuela ABC Marketing. En ese estudio, cuando usted toma un margen mayor hacia arriba, por ejemplo, 55.6, usted le pone menos 5 por asunto de eventualidad, queda en 50.6. Mm. Y así a cada uno de los candidatos. Eh, podemos ver los demás candidatos... Sí, va, vamos a ver cómo, sí. cómo está la verdad, porque yo quiero sí. ver lo que están en segundo y tercero, sí, que serían sí. en este caso los... Sí. En, en segundo aparece Gonzalo Castillo con 26, 26 y aparece Leonel en tercero con 14. Entonces, así lo mismo. Por ahí va la cosa. Si usted le pone 5 hacia arriba, sería 19, le Leonel, o, bueno, le, sí, o, o le pone 5 hacia abajo, sería 9. Yo me sumo ahí. Gonzalo le sube 5, sería 31, sí. 32. Si le baja 5, sería 21, 22. Yo creo que eh, Luis anda por ahí 50, 55. Gonzalo, el PLD. ¿Verdad? Anda entre 30 y 35. El PLD Ahora, de Gonzalo, de, de, de, de Danilo. Ajá. Eh, y Lionel anda entre un 10 y un 15. Entonces, es lo que yo creo. Sigan, ¿Qué, sigan ¿qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué no? sucede? ¿Qué sucede? Lionel superado al, al candidato oficialista por mucho. Con relación a, a las eh, primarias. Eh, eh. Pueden dar lo que quieran. Eh, eh, yo tengo la, la mascarilla puesta porque yo me estoy riendo aquí. <risa> Con <risa> relación a las primaria, <risa> el, <risa> PLD, oh, el PLD perdió. Con relación a la primaria, 600 mil votos. Con relación a la primaria, a las elecciones municipales, 600 mil votos perdió. Por otra parte, dicen, pero ven acá, nosotros como PLD en todos los ayuntamientos sacamos el 42%, y como PRM sacaron el 46%, pero ¿qué sucede? El candidato oficialista, cuando iba a los pueblos, lo que hacía era que restaba a los candidatos locales los candidatos locales del PLD estaban por encima del candidato oficialista lo contrario pasaba con el de nosotros el candidato de nosotros Luis Abinader casi siempre estaba, está por encima y estaba por encima de los candidatos municipales es, que nosotros eso es teníamos Entonces, cuando usted evalúa todas esas cosas las posibilidades de irse en una primera vuelta son totalmente ciertas y por qué someter a este pueblo a un doloroso crucifijo de una segunda vuelta si se puede hacer en una primera vuelta.